El servicio secreto es trascendental para un gobernante. Quien no tiene un servicio secreto, tiene complicado el gobierno. Necesita alguien que le cuente lo que pasa, alguien que le cuente cómo está el país, alguien que le cuente todas esas cosas. Franco decide ordenar al servicio de inteligencia, en aquel momento el SECED, que se preocupen de, que, eh, de toda la operación para que, ...el rey llegue a, a gobernar... ...pero a eso le suma... ...que eh, Estados Unidos... ...apoya al rey... Eh, ...al príncipe... ...consigue hacer un acuerdo... ...y es que... ...la transición... ...la van a controlar... ...los espías españoles... ...ayudados por la CIA norteamericana... ...jude el pánico... ...porque por primera vez... ...alguien dice que le ha dado dinero al rey... ...ante esta presión... ...la pregunta siempre es... Eh, ...el gobierno lo sabía... ...o actuaba el servicio secreto solo... ...yo afirmo, el gobierno lo sabía... ...nadie le dice al rey... ...te estás pasando... ...todos tienen esa sensación... ...de que hay que... ...proteger al rey... ...porque... ...es la forma de proteger a la monarquía... ...que ahora mismo... ...tenemos un, un rey que... ...no tiene... ...no está con su mujer y que no... ...no se le conocen otras... ...no tiene esa obsesión por el dinero...